ALECOP presenta los Equipos Didácticos de Electrónica Básica, los ANG y DIG Serie 800. ¿Por qué la Serie 800 es tan interesante? Pues bien, todos los centros formativos imparten conocimientos básicos de electricidad y electrónica. La solución de ALECOP es robusta, manejable, versátil y modular. Además, es muy rentable, debido al gran uso que se puede hacer de los equipos. A la hora de enseñar electricidad y electrónica, los centros educativos se encuentran con varios retos. El sistema educativo debe basarse en el aprendizaje práctico. El uso de componentes pequeños puede llegar a ser complicado y el control del inventario puede ser difícil de gestionar. El equipo también necesita ser flexible. Teniendo en cuenta todos estos retos, ALECOP ha separado la serie en una consola analógica y otra digital, incluyendo circuitos premontados con conexiones y área de prototipado. También incluye un completo material con ejercicios para el profesor y los estudiantes. Esta solución es ampliable, además que muy rentable. Posibiliza el uso de osciloscopios y multímetros. El ANG-800 es el equipo didáctico para el estudio de los circuitos básicos de electrónica analógica. Está compuesto de un módulo base donde de manera rápida se pueden acoplar circuitos ya montados para su análisis y donde se pueden realizar actividades sobre la placa protoboard. El ANG-800 incorpora los siguientes elementos. También incluye un cajón de almacenamiento para guardar las placas y los fungibles. Y también un CD con los manuales de prácticas y de usuario. La consola analógica está compuesta por dos sets. El DIG800 es el equipo didáctico para el estudio de los circuitos básicos de electrónica digital. Este, como el ANG800,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 Estos son los circuitos ya montados que incluye el DIG 800. Esta es la serie 800, una nueva experiencia de aprendizaje.